12 años de estabilidad económica nos da confianza. En 12 años, Bolivia dio un gran salto y alcanzó el mayor crecimiento económico de la región. La estabilidad económica nos ha dado una mejor calidad de vida. Para proteger su futuro. Para seguir estudiando. Para vivir con dignidad. Estos 12 años vivimos tranquilos porque compramos, nos prestamos, pagamos y ahorramos en Bolivianos. 12 años de estabilidad económica nos da confianza para seguir avanzando. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.